Las sectas del homeschooling la semana pasada fue increpado en una red social por un fenómeno que ha visto en otros escenarios pero jamás en la educación sin escuela y fue revelador más aún por el auge que está teniendo este tema en las familias colombianas ya que según la editorial Santillana la palabra homeschooling aumentó en un 900% al iniciar la pandemia por eso hoy vamos a hablar de las sectas del homeschooling, cómo identificarlas y un par de herramientas para descubrir sus falacias los fanáticos de esta secta te van a decir que si no educas a tu hijo como ellos lo hacen, lo estarás traumando. Pero ¿qué significa lo que ellos llaman verdadera educación sin escuela? Para desenmascarar esta secta debemos entender que podríamos categorizar los modelos de educación sin escuela en tres conjuntos. Heteroestructurante, autoestructurante e interestructurante. Heteroestructurante quiere decir que los adultos son los que definen los contenidos que su hijo va a desarrollar independientemente de los intereses, motivaciones un ejemplo de ello son algunas escuelas en Estados Unidos y modelos como los de Open Doors Interestructurante son familias que reconocen los intereses y propias motivaciones de sus hijos pero también el papel mediador de los adultos es decir que el 50% lo colocan los niños y el otro 50% lo colocan sus padres, mentores y maestros Autoestructurantes no sé si existan fanáticos en los otros modelos pero los que yo me encontré fueron de esta línea. Ellos creen que son los únicos que hacen verdadera educación sin escuela, piensan que los niños son diseñadores curriculares y que la única manera de aprender es que descubran el conocimiento por sí solos. Eso además de ineficiente desconoce a los maestros como uno de los mediadores culturales para los niños. Por otro lado, una de las farasias que usan frecuentemente es que si alguien recibe un pago por el acto educativo, este automáticamente se hace inmoral, ya que según ellos... En esta relación lo único importante es el dinero, lo cual es falso porque eso querría decir que no existen maestros misionales y esto nos lleva a la primera falacia, la falacia de generalización. Con un ejemplo pretenden afirmar que toda la realidad funciona como ellos piensan. Por otra parte, plantean que la verdadera educación sin escuela es la que hace el padre, es decir, que los papás tienen que volverse maestros de sus hijos, lo cual es absurdo, porque si eso fuera así en todos los casos y mi hijo quiere ser nadador olímpico, yo tendría que primero tomar cursos como instructor de nado, para que él pudiera desarrollarse como tal. Otra de las falacias que usarán los miembros de esta secta será que esos modelos heteroestructurantes son muy antiguos y que por lo tanto no funcionan, pero la verdad es que un modelo educativo no pierde su vigencia por ser nuevo o antiguo, sino por los efectos en el aprendizaje de los niños. A esta falacia se denomina de apelación a la novedad, tenga mucho cuidado con esto, no todo lo que es nuevo, por ser nuevo le conviene a su familia. No estoy seguro si esta secta sea muy grande. Lo que sí sé es que existen familias autoestructurantes, amables y prudentes con las decisiones de otros en la formación de sus hijos. Creo que el debate de la educación sin escuela puede darse desde el respeto y irrestricto de los proyectos de vida de las familias, porque en última, si alguien busca educación sin escuela, no está esperando caer en extremos y fanatismos. Lo realmente importante es el desarrollo de los niños. Mi invitación es que usted evalúe... ¿Qué principios tiene su familia y con cuál modelo se siente cómodo y lo adopte para sí mismo? Entendiendo que puede transitar por los tres modelos y que no existe recetas absolutas para el desarrollo de un ser humano. Y si se encuentra en alguno de estos fanáticos, por favor, huya. Lo van a tratar de convencer de que su modelo es mejor y tendrá que aguantarse un sermón beligerante y agresivo con ataques personales ya que ellos creen que tienen la verdad revelada.